Realicé los primeros pasos eh, mientras estudiaba en la Facultad de Derecho fui empleada de una escribanía, la escribanía Ballesteros, durante cinco años y cursando eh, Derecho Notarial me entusiasmé y me contagiaron ciertos profesores como Miguel Falvo, eh, Carlos Emérito González, Luis María Canepa, eh, de la vocación notarial, lo jurídico de mi abuelo, eh, Washington Ocampo, que fue vicepresidente eh, en el acta fundacional de la Asociación de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, allá por el año 1924. Y así fui consejera en el año 2001, al do, no, 2000 al 2002, y 2002 al 2004. Fue colaboradora en el Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos y eh, también intervine como tesorera en este centro. El Centro Institucional de Mediación, que no puedo dejar de mencionarlo, porque organizamos con todas ellas un eh, trabajo intensivo de charlas, conferencias, seminarios, el invalorable trabajo de Marcela Tranchini, que este, como directora de, del Instituto de Derecho Registral en la Universidad, en la Facultad de Derecho, eh, tenía un lugar, le pudimos brindar un lugar para que organizara sus reuniones y aquí pudieran estar eh, inscribiendo y con toda la tarea de organización que eso implicaba. El mandato de mis pares implicó para mí un alto honor y un compromiso grande de gestión, un severo compromiso de gestión. Pero eh, seguí los pasos de mis antecesores, con los logros de gestión que habían tenido. Y así hicimos eh, hincapié en eh, escuchar a los colegas y, y atenderlos a, eh, precisamente a todos los colegas de la demarcación con sus inquietudes, sus preguntas, evacuándolas rápidamente tanto en lo jurídico como en la parte arancelaria tratamos de jerarquizar las tareas de acción comunitaria y de ofrecer a la comunidad todos los actos culturales y también poner de relieve eh, la mediación como eh, como para lograr la pacificación social y resolver los conflictos entre los particulares. Para ello aquí en la delegación se dictaron muchos cursos. Tuvimos que abordar una ardua tarea cuando se presentó el paro del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires que afectaba a todo el notariado provincial. En esta ocasión, bueno, eh, fue muy crítica la situación para los notarios por el reclamo de los colegas y de los particulares, pero no podíamos responder a los mismos porque excedía eh, al colegio y por supuesto a la delegación no era que lo pudiéramos solucionar. Cuando, eh, contando un poco qué sucedió, porque también se dio una situación inédita. Eh, cuando anunciaron la apertura de las ventanillas, las mesas de entrada para el acceso, para el día 8, de enero del 2008, del año siguiente, hicieron, se convocaron el día anterior todos los gestores. Habían anunciado que habría, eh, que iban a abrir 14 ventanillas. Se convocaron, hicieron guardia desde el día anterior. Cada uno de los gestores con 200 documentos como mínimo eran de toda la provincia. Ahí solicité, hice una gestión para, eh, para que una de las 14 ventanillas pudieran ser exclusivamente para profesionales. Quedé con la conciencia bien tranquila de haber actuado, eh, conforme a la resolución de nuestro colegio, en la última reunión del Consejo Directivo de diciembre, el 21 de diciembre del 2007, y sobre todo, eh, haber actuado de acuerdo a mis convicciones. Eh, atendiendo la notaría, yo me di cuenta y, y tenía una gran disposición para bajar el nivel de ansiedad de la gente. Eh, practicaba yoga y me di cuenta que me interesaba muchísimo el autoconocimiento, conocer a las personas, ayudarlas y por eso hice la carrera de psicología corporal que me recibí, hice cinco años, y es este, sumamente interesante. Y no solo me sirvió para el trato con los clientes y, y la tarea notarial en la escribanía, sino que auné las dos eh, carreras para actuar en mediación, que es sumamente importante ponerse en el lugar del otro, llegar a conocerlo este, y, y poder facilitar el darse cuenta de las personas, cuál es el conflicto que tienen el interno, para poder luego interrelacionarse mejor y, este, y, bueno, y en las relaciones humanas poder este, revalorarlas. En síntesis... Creo eh, que la gestión presidencial fue de una sana convivencia con todos los escribanos de la demarcación, teniendo en cuenta los ejes propuestos y con presencia, con dignidad, con... Paciencia no, diría con prudencia y sobre todo teniendo lo que para mí es un lema, el placer de servir.